Hola chicos. Buenas tardes. Pues aquí he podido por fin empezar a trabajar otra vez. Ya se ha ido la nieve, eh, ha estado lloviendo días y días y días, pero hoy es el primer día sin llover. Así que he podido empezar. Entonces, esto es lo que he hecho hasta la fecha y la idea es Estoy usando esa silla como referente. Eh, por ejemplo, esta es la altura. Entonces aquí es, nos vamos a sentar allí. ¿vale? Y luego en la parte de atrás tengo que poner ponerle aquí echarle dos, dos tiras más de, de, de eh, ladrillos para luego tener una parte para la espalda y también aquí voy a poner como una no sé si se si, si puede apreciar aquí se nota que, que no es la parte de, de atrás de la espalda no es recta tiene una, un, una inclinación y también voy a hacer la misma cosa aquí una, una ligera inclinación hacia atrás y y luego tengo que hacer otra fila, tenía una línea aquí, pero la lluvia ya se lo ha llevado. Eh, otra fila de, de ladrillos y luego voy a usar eh, eh, piedra, un, un, una especie de piedra para, para la parte del culo. Eh, también ya he pedido otras cosas. He pedido estos bloques. Los bloques aquí y también eh, chinas y arena. ¿Por qué? Para hacer hormigón. Porque el, el hormigón. Eh, necesito hormigón para.. Mira allí, el cemento y mortero y todo. Pero, y mis ladrillos, uy, uy. Eh, pero tengo, tengo que, que echarle mucho hormigón al suelo antes de.. Antes de de poner la baldosa. Por ejemplo, en este lado donde el lado aquí que ya he hablado de eso. Tengo que echar un hormigón para que caiga el agua así. Vale, entonces y aquí lo que tengo los bloques, porque aquí voy a construir una mesa. Vale, una mesa de ladrillo, claro, o de bloques. Eh, aquí es el centro, aquí. Y también voy a poner unos bancos aquí, pero los bancos van a, van a estar más arrimados al, a la mesa. Y esta parte de, de arriba, ¿vale? Esta parte la voy a hacer con ecrit. He estado mirando lo que se llama aircrete, que es, eh, que es eh, cemento mezclado con espuma. Y se, se crea un, una, una especie de... de de, bueno, se llama AirCrit, súper ligero, pero muy fuerte, después de secarse, muy fuerte. Así que voy a voy a hacer la mesa, eh, la, la parte de arriba, de AirCrit. Entonces tengo mucha ilusión de, de hacerlo porque he visto así, así, de vídeos eh, sobre eso y creo que sí puedo hacerlo. Así que voy a, voy a intentarlo, si no, voy a hacerlo de... de de hormigón eh, normal, pero a ver si puedo hacerlo con Ecrit. y luego, claro, todo, todo lo voy a tapar con con eh, baldosas o, o azulejos exteriores, entonces tengo que tapar todo eso y también allí voy a preparar, voy a crear el, el horno barbacoa también, no sé cuánto tiempo me va me va a llevar todo esto, pero unos meses, supongo. Y luego eh, y luego las baldosas, que, que va a ser el último trabajo. Y de verdad, a lo mejor el trabajo menos complicado. Primero tengo que preparar todo, tener todo bien. Y luego la baldosa, porque mira, mira lo que tenemos. Es, es una pena. Es la parte de la casa que no, que no, no es muy, muy bonito. Bonita la parte, ¿no? pero pronto, bueno, en, para el verano. Para el verano voy a tener todo listo con mi fire pit y, y a ver si puede venir la familia. Y vamos a sentarnos seis o siete personas aquí y disfrutar del fuego. Vale, ese es el plan, chicos. Pues eh, espero que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Adiós.